Buenas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial, hoy es especial A ver, me me lo es que, me, enlouquezco, me, enlouquezco. Pues es que me, me entra, me entra la adrenalina ¿Por qué? Porque es que vamos a tener un unboxing con más de 80 bakuganes A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo más emocionante? Que 40 de ellos, no sé qué son, lo compré al azar, no sé qué hay ¿Qué hago? ¿Demencial? ¿Auxilio? Bueno, bueno, bueno, vayan a mis redes sociales, los dejaré aquí abajo en la descripción Recuerden que los Bakuanes que van a ver aquí están a la venta, si que vayan a mi Instagram Compren, mm, yo sé que deseas, yo sé que los deseas y, y sin más, pues, no, pues nada, que empiece el video, recuerden andrographium un canal muy genial de animaciones Cambiamos el ángulo de la cámara y empezamos Bueno, y ya como estamos en este ángulo delicioso, pues ahora sí, uy, uy, uy, ahora sí empecemos Como pueden ver, esta es la cajita, no es tan grande como la vez pasada, no es tan demencial Aquí la prueba del core ¿no? Es un poco mojada porque, bueno, a ver, tuve que hacer varias cosas para traerla Pero, pues, es, es una cajita normal, es una cajita normal ¿Qué quieres que te diga? Empecemos a abrir esto, por favor Tengo aquí el bisturi y vamos a cortar aquí Y ahora vamos a cortar aquí Que me enredo Y esto, ustedes ya saben, esto sale solo Que no te emociona, que no te emociona cuando hago unboxings demenciales A que no te gusta que rompa mi billetera Y diga, ¿sabes qué? Me da igual la universidad y el semestre Vamos a abrir todo Y bueno, empezamos con... Mira, mira, mira, mira, mira, mira esto ¡43! Dios mío, ¿qué está pasando? Mira, mira, mira Mira, mira, mira, que se es está belle... no, Dios mío ¿Ves ves cositas? ¿Ves cositas? Ay, Jesucristo. Luego, ¿qué tenemos? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos. Ah, mira, mira, mira, mira. Yo creo que, de hecho, podemos sacar esto. Ah, no, porque. No, no, mejor no lo saco. Pero mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Luego, ¿qué tenemos? ¡Tenemos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, papito! ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Yo estudio. Hola. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, bueno. Vale, ya, ya, ya, me ubico, me ubico ¿Qué es esto? Un Funko Pop Así es, ¿por qué? Porque estoy demente, estoy demente Y compro Funko Pops Y, y, y, y, otro Funko Pop ¿De quién? De mi waifu, de mi waifu De mi primer waifu, única La única en mi vida y en mi corazón ¿Quién es? Pues, ya ahí, ahí ves muchas cosas, ¿no? Y nada más, y nada más Aquí no hay más, aquí no hay más ¡Auy! Cambiamos el ángulo de la cámara y vemos todo, vemos todo. Bien, como siempre, voy a empezar abriendo aquí y luego voy a abrir allá en Soy Tu Akuganes para que vayan y miren, ¿no? Voy a mostrar primero esto, que es un Dragonoid Deca a uh, Pyrus. Yo ya lo tengo Acuos Aquos. Y mira, ¿por qué no tenerlo en Pyrus? Ah, ¿Por qué no tenerlo en Pyrus? Vale, es un Deca muy hermoso. Ya saben que los deca son solamente Akuganes mucho más grandes, más bonitos. Bueno, más bonitos, pero son Bakuganes más grandes que el tamaño normal, ¿no? No, mira, tú verás. Ese es un cuenta tamaño normal, y esto es un deca. vale, que son, son monstruos, ¿no? Y me encantan, y no sé por qué compré esto, porque es que yo no sabía que había comprado esto Así que, pues, bueno, gracias, ya lo tengo, pero pues, Empirus, Dragonoid, a ver, es que se ve muy lindo De hecho, sería chévere hacer un video de este deca con el Bakugan normal, ¿no? Con el Dragonoid normal, a ver, a ver, a ver, bueno, sería genial Luego vamos a abrir lo que sé que ustedes aman aquí, y es funcos así, nada no, mentiras Yo no voy a abrir los funcos aquí, que es que este unboxing es para... ¡Va ¡Sí, señor! Quiero abrir esto. Este burro de bolsa. ¿Por qué? Porque es que, mi vida, aquí viene esta lata. ¿Y sabes qué es lo más emocionante, bebé? Así, así te lo digo de una vez. Que lo que hay dentro de esta lata, no sé qué es. ¿Ok? No sé qué hay dentro de esta lata. Sé que es una lata de Dragonoid. Pero lo que haya, mira. La vida me lo dio. Porque yo compré sin saber. Era, mira, vienen 40. Y 5. Y ya... Uh, y ya <risa> y yo ok, pero qué viene no no te puedo mostrar fotos y yo bueno dámelo hombre es un poco arriesgado bueno, bueno, bueno hola mucho gusto esto es droga hermanita esto es un vortex ah no no no me asusté me asusté bueno pues por dios esto jesucristo bueno bueno bueno bueno es que está pasando un B1 bueno un qué está pasando qué está pasando mira me calmo, calmémonos ya, calmémonos Vamos a abrir esto con detalle y, a... y una carta portal, por favor, una carta portal Hay un par de cositas que sí sabía que venían Pero el resto, créeme que no Vamos a calmarnos porque es que esto está muy loco En primer lugar tenemos un Este es un Fear Reaper, si no estoy mal Si es un Fear Reaper, B1, Pyrus 300 poder G, muy lindo él, ¿eh? muy bello Muy empoderado, ya saben, yo voy rápido, ¿no? En estos videos voy muy rápido Luego tenemos un, este es un Juggernaut eh, Si no estoy mal, B1, Pyrus también 400 poder G Hermosísimo. Luego un Pyro Dragonoid Subterra. Hermoso Dragonoid. Este Dragonoid es de mis favoritos. El diseño es simple. Pero es mejor que muchos diseños que ha tenido Dragonoid. Luego tenemos un Nemus, si no estoy mal. Y este es eh, Darkus. Yo lo tengo en Heios, creo, si no estoy mal. Míralo. 400 por G. Este sí es B2. Este sí es 2 Luego tenemos. ¡Ah, mira! Este es, esta es una pieza de Maxus Helios. Aquos, ¿no? Mira, muy linda. Aquí tiene su partecita. No me acuerdo el nombre, yo nunca me acuerdo de los nombres de las piernas delanteras de los Maxus, nunca Luego tenemos un Brontes Subterra, Bakugan hermoso, Bakugan lindo Ya tiene un video por aquí, yo le dije, bueno, aparece, aparece Luego tenemos un leafram que no pasa nada, que no pasa nada Un leafram Darkus, así es, bebé, como para que te armes tu buen... Maxus Helios Darkus. Un, este es un. Oh, por Dios. Siempre se me olvida el nombre de este chiquitín. Falconeer si no estoy mal. B1, Aquos. Hombre, qué bueno. Me interesa, pero eres Aquos. Bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Tenemos esto, tenemos esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto sí sabía que venía y fue una de las razones por la que compré este lote. Y es que este es un Neodragonoid Pyrus. Pero, ¿cómo así que Spyrus con 640 por eje Tú dirás, pero ¿por qué? O sea, no es Spyrus, eso es Helios y tal vez es Reverse Color. Pues no, mi amigo. Spyrus, pero es versión bronce, mi hermanito. Bronce, mira, mira, mira, mira. Una versión especial que hay de Neodragonite. Y a ver, que tú sabes que yo estoy en una contienda interminable para atrapar a todos los Neodragonite del mundo. O sea, estoy más demencial que, que, que, que Ash de Pokémon. Y bueno, bueno, llegó esto. Y míralo, muy lindo, muy regio, muy empoderado. A ver, 640 por eje. Y ahí va para la colección Si es Neo, pues me encanta, pues me encanta Bueno, empezamos con un Reaper, creo que es este uh, Pyrus B1, hermoso Bakugan, hermoso Este Bakugan me encanta Yo ya lo tengo en B2 y Aquos uh, Me gustaría tenerlo en Darkus Ya que creo que así aparece en la serie Pero a ver, vale, que todo es subjetivo, ¿no? Luego tenemos, y mira, hubiera llegado dos días antes Te hubiera amado con locura, bebé Pero pues es que mira, ya te tengo Y me lo dio mi buen amigo Battle Planet Es un Percival hermoso, pensé que era Vortex, pero, pero ¿Te imaginas que llega un Vortex? Es que lo que digo, no sé qué hay aquí, en este lote no sé qué hay Vale, luego, luego tenemos un Brontes, pero viene con un super imán Luego tenemos un Metal Fencer Heyos, mi trampa favorita La más hermosa, la más bonita Y es esta trampa, es hermosa Heyos ya la tengo así, la uso en mi equipo, de hecho Pyrus Ventus te cambia Es hermosa, dime si no es hermosa Es hermosa, es hermosa ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un Wilda, así es, señores un Wilda Aquos 410 Poder G. Mírame esta belleza, mírame esta belleza. ¡Ah! ¡Cómo está lindo, cómo está lindo! ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, tenemos otra tigrera. Pero esta vez es B1 también. Y esta vez es Pyrus. Es una tigrera caliente. ¡Ay, qué cosas! ¡Ay! Luego, luego que tenemos un Saurus B1. Bueno, pues que este chico solo tenía B1s. ¿Qué está pasando? ¿Estás de mente? Parker, un B1, un... creo que este es un Sair, Saurus, si no estoy mal, o algo así, no me acuerdo el nombre. Es un, es un Pokémon muy lindo, yo lo tengo también en Heyos, pero B2. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro Pyro Dragonoid. ¡Dragonoita! Y esta vez es un Darkus. Bueno, en no números es que no se ve bien. De hecho, se ve mucho mejor que, que el Pyro. Bueno, no lo sé. Yo siempre estoy en un dilema y es, ¿Dragonoid cómo se ve mejor? ¿Pyrus, Heyos o Darkus? Para mí siempre se verá mejor en Heyos, pero... Hombre, que la vida, la vida. ¡Wow! Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué es esto? ¿Un Boosting Grand Ventus. Bueno, bueno, yo lo tengo en Darkus, pero con mucho gusto te cambio, mi amor. Mírame esta belleza. ¿Dónde has estado toda mi vida, bebé? Luego tenemos una trampa Bakugan y esta vez es un... No, no sé cómo se llama. A ver, ¿a quién, ¿a quién voy a mentir? No sé cómo se llama. Pero le giran las alitas, ¿no? <ríe> ya. Y eso es todo lo que sé. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos aquí un... Ah, vale. Este, este ya, ya lo tenía. Este es un... Uh, Strike Flyer, si no estoy mal. Es un Gran Bakugan. Me gusta mucho. Lo estoy buscando durante mucho tiempo. Ya lo tengo. Eso sí es verdad. Pero no nomás es que es muy lindo. Siempre me pareció los diseños más lindos de Gundalian Invaders, la verdad. Tenemos otro... Pero bueno, bueno, es que los Wormquake... A ver, lote sin Wormquake no es lote. ¿Sabes? O sabes que están en todas partes. Wormquake Subterra. 400 por G, muy lindo. Luego tenemos. ¡Wow! ¡Mírame esta joyita! Es un Dragonoid bebé B1. A ver, a ver, tenemos que hacer algo. Mira, mira, mira. Ese es un Dragonoid B1. O sea, es chiquitito. Y mira cómo se ve al lado de un deca. Se ve aún más chiquito. A ver, a ver, enfócame porque es que si no, no puedo ver nada, ¿no? A ver, mira, es un B1 bebé. Ay, Dios mío, hermoso. Tenemos un Preyas, diablo. Vale, lo tenemos, pero ¿qué más tenemos? Tenemos un Preyas 2. Otro preyas 2, Pues mi amor, yo creo que estamos un poco eh, eh, eh, benditos. El dios de los lotes nos bendice y nos, y nos da preyas dos Acuos. Ay, mírame esta belleza, papi. ¿Ah? Ay, papá. No miras que no está lindo. Ah, no miras que no está lindo. Está hermoso, te encanta y tú lo sabes. Luego tenemos un Percival. A ver, a ver, ábrete bien, por favor. Para la cámara sonríe un Percival Ventus. Diseño hermoso, diseño hermosísimo. Soy un amante de los Percival. Luego tenemos otro Nemus. Otro Nemus. Si sí, es así. Y es Ventus también. Es hermoso. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Luego tenemos otro... Eh, Percival Ventus. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un... Wow, un Spin Dragonoid Pyrus Papi. Bueno, pero ¿qué, qué estamos consiguiendo hoy? Oh, este lote está, está rarito, ¿no? Luego tenemos un Serpenoid B1, chiquitito. Aquos, hermoso. Mira, mira, mira, mira. mira. 300 poder G. Y además tenemos uno también, pero pues este es Darkus, ¿no? ¿Cuál prefieren? ¿Aquos o Darkus? Yo, la verdad, me quedo con el Darkus mil veces. Y esto me recuerda mucho a Vía Striker. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un Heides. Uh, pero este Heides es Ventus, papi. Bueno, está un poco apretada las piernas. No sé si este chico las apretaría, pero vale, que no importa. Que está hermoso. Mira, Uf, la verdad lo prefiero mil veces en comparación al Aquos. Uf, mira, está muy lindo. O sea, está... Déjame decirte lo está hermoso. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro Serpenoid, pero este es B2 y este ya es eh, Ventus, ¿no? 330 por G. Curiosamente un B1 tiene más poder que él. Bueno, es curioso, ¿no? Todo en esta vida es curioso. Vale, seguimos. Luego tenemos... Ah, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ay, papi, tenemos otro Neo Dragonoid, pero este es... Este es ellos y es sólido, papi. Ay, Dios mío, me escuchaste. ¡Jesucristo! Mira, mira, mira. Con esto ya solo me faltaría el Neo eh, Darkus, sólido, y ya los tendría todos los sólidos, por lo menos, ¿no? Faltan cositas por ahí, cositas por allá, pero Pero vale. Luego tenemos otro Falconer Ventus. Ventus me encanta, o sea, Ventus es un atributo por el que muero, ¿no? Luego tenemos un Hammer Gorem, si no estoy mal, creo que se llama así, Hammer Gorem, o... Sí, este es Hammer, Hammer Gorem, es muy lindo, o es Gorem nomás, bueno, no me acuerdo 480 que es muy lindo, es muy bonito, la verdad el diseño me gusta mucho Y luego tenemos, ay papi, tente, tente de donde puedas ¿Por qué? Porque es que tenemos un Preyas B1 Aquos Desgraciadamente no tiene, la ruletilla está mal y no tiene nada grabado Hombre, es una desgracia eso. Pero mira, mira, mira, mira, para ellas B1, mira. Para si B1. No no tiene nada grabado esta ruletilla, ¿no? Es una desgracia para la humanidad. Pero no, mira, es que no está lindo. Ay, papi. Vale, pues que este chico como que está buscando todos los B1 de los personajes principales. Yo tengo a Tigrera, solo lo digo. Luego tenemos un Neodragonoid. Y por un momento me ilusioné. Pero, ¿por qué? Porque pensé que era un Vortex. Dije, ah, esto es Vortex. Y, y no, no es Vortex, no es Vortex. Es un Neodragonoid. Pyrus normal Luego tenemos una Elfin Así es, papi Ay, Dios mío Pues que este chico Este chico es bendito Bendito, chico Mira Elfin Aquos Mira, mira, mira, mira Hermoso Hermoso Luego tenemos un Bueno, esto es un Bueno, a ver, a ver Un Skyrus Pyrus b 1 Hermoso Y de hecho, mira Aquí ni siquiera le he quitado Completamente la cintilla A ver, a ver Mira, muy lindo yo lo tengo. Pirata Darkus. Pero vale, que ese pirata para mí ustedes saben. Significa demasiado. Luego tenemos otra pierna delantera de Maxus Helios. Otra vez Aquos. Sí, señores. Míralo. Muy lindo. Muy lindo. Son muy lindas esas piernas, la verdad. Me gust No sé si me gustan más. Esas. O las de. O las de. Eh, Maxus Dragonoid. Vale, que son. Son bonitas. Luego tenemos otro B1, Pyrus. Este va me encanta. A ver, este va con, mira, en lo personal es un lobito. Muy lindo. Mira, mira, mira, mira. Es muy lindo. Luego tenemos... ¡Wow! Mírame esto. Es un Percival bronce. Bueno. Esta joyita, no sé para quién vaya a ser, pero es hermosa. Uf, por Dios, Pyrus, 500 por G. Bueno, bueno, bueno. bueno. No, no voy a empezar a coleccionar todos los Percival... No quiero caer en tentación. líbranos del mal. Amén. Luego tenemos... Este no es un Wilda. Esto es un... Vale, se me olvida el nombre. Pero es un Heavy Metal, ¿no? Subterra. Muy lindo, mira. Luego tenemos... Este Juan sí lo hizo muchas veces. Pero siempre se me olvida el nombre. Pero es muy lindo. Eh, este Juan me encanta, la verdad. Y lo está buscando bastante. No sé es cómo se activa... Uh, su Estas alas. Porque... A ver, que tiene estas alitas. Pero nunca supe cómo se activaba. Vale, que ya... Tal vez luego lo logre activar, ¿no? No sé... No sé cómo funciona, la verdad Mira, llevo aquí 10 minutos intentando Y es con este botón, mira, lo primes Y se activa ¿Y te sumo más poder o qué? Uh, no Solo te dice el poder Vale, pues Funciona para mí, la verdad 760 poder G, pues está muy bien Bueno, seguimos, porque aún falta Falta mucho, bueno, no mucho, pero Tenemos ahora un, este no es un Lars lion Este es un, uh, bueno, se me olvidó ahorita el nombre de este Baku, pero es un B1 también, ¿no? Y es Pyrus. Este chico amaba los B1, ahora que lo pienso. Luego tenemos un... Este es un... Este no es un wilda este se llama... O es un... Eh, ay, bueno, se me olvidó el nombre también. ¿Por qué se me olvidan los nombres cuando grabo? Se los juro, cuando... Cuando los tengo así en persona, no se me olvidan... No se me olvidan tanto los nombres como cuando no estoy grabando. Es que cuando estoy grabando todo se me olvida, ¿sabes? O sea... Un Vulcan, Vulcan se llama. Ya me acordé, por fin. Uf, lo tenía en la punta de la lengua. Luego tenemos por último un Centipoid Pyrus B1. Hermoso. 250 por el que súper débil, de hecho. Interesante. Muy lindo. Y ya con esto acaba la lata. Pero bueno, bueno, bueno. Mira que tenemos joyitas, joyitas. Ya saben, chicos, que todo esto puede estar a la venta. Vayan a mi Instagram, pregúntenme, díganme, quiero estos bakuganes, no sé qué, no sé qué. Y yo con mucho gusto se los doy. Así que vayan, recuerden, está en la descripción. Vayan y compran. Y lo consiguen. Y ve rápido porque probablemente ya los compraron. Bueno, bueno, sin más... Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse. Y recuerda que la segunda parte, porque quedan como 40 Bakuganes todavía, estará en Soy tu Bakuganes. Así que ve, disfrútalo. Ve, ve, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene?